Un cubierto más es que una idea surgió como una necesidad en la que actores, músicos y audiovisuales se pudieran desarrollar en sus diferentes áreas, eh, pero principalmente en un estilo totalmente ajeno al que estamos como acostumbrados o tratar de distanciarlo lo más posible de lo que era la memoria y la comedia, que son como los temas de Chile. ¿Qué en el banano, huevón? ¿Cómo que te en el banano? ¿Un poco de mierda, huevón? ¿Qué te pasa? ¿Y las monedas? ¿Qué monedas, culiao? ¿Las que te robaste, pues, huevón? ¿Las que tenía en el banano? ¿Qué crees que no me di cuenta? Creo que lo más difícil es siempre eh, lidiar con lo que la gente te dice, la gente alrededor en general, que no tiene que ver ni sabe lo que está pasando mientras tú estáis produciendo. Que es que no se puede hacer, no se puede hacer, esto es imposible, esto no se puede, no se puede. Lidiar con eso es bien jodido, pero créanme que si lo pueden resolver, eh, da un súper buen resultado. ¡Una corneta donde me saqué otro huevo! ¡Una corneta, compadre! Un tema diferente, pero algo también que sea transversal, es decir, que nos toque todo de alguna u otra manera, o que al menos haya un personaje con el que nos podamos identificar, pero principalmente cariño y garras, que esté bien hecho, que la gente sienta que no es hueveo, como decimos en Chile, y que se está haciendo con respeto y bien Todas las plataformas son buenas, lo que está haciendo Facebook en este momento es primordial para que nosotros los independientes podamos mostrar nuestro proyecto y llegar más lejos posible. Eh, no todo en la vida está, siempre hay algo que nos dice no, por esto, ¿no? que no nos van a comprar. Hay un camino independiente, están las redes sociales y están plataformas como Facebook que nos ayudan a que esto se vea y nuestra historia llegue a la mayor cantidad de personas posible.